...en directo desde Murcia... ...nonagésimo... ...no, centésimo, nonagésimo... ...tercer día seguido de protestas... ...193 días seguidos de protestas... ...por el muro que está partiendo la ciudad en dos... ...por el paso... ...por el paso del de corredor del Mediterráneo... ...en pleno casco urbano... ...porque es un tren... ...que entre otro tipo de mercancía... ...transportará mercancías peligrosas... ...mercancías peligrosas y como aquí me está advirtiendo Mari... ...también en contra de esa monstruosa pasarela... ...que está construida encima de una acequia... ...y que está construida como si de un juguete Lego se tratase... ...pieza por pieza y si no encaja bien... ...pues se hace una, una chapucilla y si no encaja bien... ...se hace otra chapucilla y chapucilla tras chapucilla... ...así lo están haciendo, es indignante... ...hay imágenes de eso, hay grabaciones, hay de todo... ...lo que no se quiere aquí, es que luego haya accidentes... ...ni accidentes laborales, ni luego accidentes a la hora de utilizar la pasarela... ...porque no serán accidentes, serán desgracias que pudieron ser evitables... ...y la gente lo está denunciando, lo está denunciando una y otra vez... ...una y otra y otra y otra vez... ...y aquí en la calle, 193 días seguidos... ...llueve, truene, para decir bien claro... ...no al muro... ...como cada noche a partir de las 8... ...de la tarde... ...los vecinos, vecinas se concentran en esta zona... ...muchos de los días también se ha hecho marcha... ...hacia las calles o bien de los barrios del sur... ...o del centro de la ciudad... ...los barrios del sur son los principalmente afectados... ...los que quedarán aislados... ...pero este muro evidentemente afecta a todos... ...los barrios, afecta a todos los barrios... ...porque tener un gueto en tu propia ciudad... ...eso no beneficia a nadie... ...hacer esto con dinero público... ...y luego argumentar que hay que hacer recortes en sanidad... ...porque no hay dinero... ...eso afecta a todo el mundo. Y aquí pues estamos... ...con la policía como siempre... ...al otro lado de las vías, allí los agentes... Aquí la gente, aquí Isa, Fina, Mar Loli, Carmen, aquí ya somos una gran familia, somos una gran familia y la gente no quiere muro, la gente no quiere muro. Son, insisto, 193 noches, 193 días seguidos, esto es... ...esto es tremendo... ...esto es impresionante... ...y los políticos corruptos... ...los honestos no, pero los corruptos... ...no hacen caso... ...al contrario... ...más represión... ...y más represión... ...pero claro, si ya estáis viendo también... ...lo que está sucediendo en Cataluña... Eh, ...Valladolid lleva 10 años dividida... ...Granada tres años sin tren... ...y con, y con muros... ...si es que... ...o nos roba y nos destrozan las vidas por las buenas... ...o nos roban y nos destrozan la vida por las malas... ...pero la gente lucha... ...y antes o después acabará... ...antes o después... ...esa impunidad... ...acabará... ...esa impunidad... ...con Murcia se han equivocado... ...la gente... ...seguirá luchando... ...la gente seguirá luchando... ...para decir claro, no al muro... ...no al muro... ...aquí Isabel, una luchadora... con esta y... y Mariola también, otra tremenda luchadora, allí fina Loli y todos aquí delante de esa monstruos... monstruosa pasarela, esa monstruosa pasarela que pone en riesgo la integridad física de las personas. que esto es lo mejor que hay aquí. Sí. Carmen, ¿qué contando, Carmen, ¿qué me estás contando, Carmen? ¿Qué me estás contando, Carmen? Cuéntale a la gente Cuéntale. Vamos a hacer una entrevista a, a Fina, que habla muy bien y tal. ¿Qué te parece a usted la, la escalera? Pues me parece fatal me parece fatal es que no, no, no pienso subir por eso yo no pienso subir por eso <risa> venga, venga. Sí, que no sí. tiene formalidad. <risa> que me da risa de la eco la Es <risa> que, Carmen, es que. que... Yo, yo tú... lo estoy haciendo bien, mirad qué formalidad Carmen, Carmen, <risa> carme, le estás haciendo gesticos <risa> Yo no le hago gestos, Filipe. Carmen, le estás haciendo gesticos <risa> Que no. Y le entra la risa floja. <risa> no, la floja, no la fuerte. Y la fuerte después. <risa> no, que sí, la, que la nos, conocemos. nos conocemos. Que aquí ya somos una gran familia en las vías. Sí, sí. pero desde luego. Venga, tú. Forma tú... fina. Sí, sí. Verdad. ¿Qué te Así. parece lo que no han puesto ahí? Cine? Pues me parece una aberración, me parece una injusticia, me parece una poca vergüenza, me parece un disparate, me parece lo peor de lo peor. Mira, si es que yo ya te digo que no pienso pasar por ahí, yo no pienso pasar por ahí, no porque no me fío, es que yo no me fío de eso. ¿Y su hija tiene a sus nietos en el colegio a otro lado de las vías? Por supuesto que tiene. ¿Y qué le parece a su hija? Pues figúrate lo que le puede parecer a mi hija, que tiene que pasar por ahí con los críos todos los días, como millones y millones de, de, de personas. Porque en, en un día pasan por aquí montones de personas. Tú imagínate para los colegios, para los institutos. ¿Cómo, ¿Cómo suben las madres un día y otro día, otro día, para arriba, para abajo, para un lado y para otro? Esto es una boca vergüenza. Esto es una boca de vergüenza. En estos años que estamos viviendo, en el siglo que vivimos, esto esto yo no me lo puedo ni creer. Por Dios. Habiendo soluciones. Porque hay, porque no hacen más que decir que no no, no, no es viable hacer una estación en Benítez. Y sin embargo en Almería le van a hacer una estación en otro ¿Usted lado? se piensa que en Almería son mejores que los murcianos? Pues Cuando todo el mundo ciudadano somos todos igual. Somos todos iguales. Si en Almería lo van a hacer porque no lo pueden hacer aquí. ...no lo entiendo... ...no lo entiendo... ...qué injusticia ¿no?... ...es una injusticia... <risa> ...es una injusticia... ...no me agarré. ...bueno ahora vamos con Loli... ...con Loli... ...Loli ¿qué te parece?... ...pero salgo, da igual... ...¿está grabando ...sí, sí está grabando... ...¿qué te parece a ti la escalera... ...aquí en Santiago Mayor?... Pues me parece, como ha dicho Fino, una aberración, porque yo, por ejemplo, se me supone, bueno, no, no soy muy mayor, pero tengo un problema de rodilla y yo no podría subir ni bajar esa escalera. Imagínate personas con más, más edad que yo. Eh, yo lo que traería a esas personas, que los que han tenido esta brillante idea, a que estén pasando ellos ahí, su, su familia, sus madres, sus hijos y ellos, y, pero todo el día los tendría pasando para arriba y para abajo. ...a ver lo que les parece... ...y qué, qué te puedo decir... Él ...lo ve yo yo he llorado... ...he llorado mirando esa pasarela y... ...y no vivo aquí... ...pero me parece aberrante... ...y me pone en el, en el lugar de los vecinos... En el, ...en el lugar de los vecinos... ...no... ...en el lugar de los vecinos y, y yo estaría hecha polvo... ...estaría hecha polvo... ...viendo eso... Eh, ...es una monstruosidad, eh, es... Esa, esa, esa escalera tan, tan con esa pendiente, no lo sé, no, no puedo describirlo. Ahora os vamos a enseñar la escalera en vivo y en directo, para que vosotros opinéis lo que es. Esta es la escalera que nos quieren poner aquí en Santiago en Mayor, para subir, para, para ir al médico, para ir al colegio. ...y si queremos ir a misa... A la, ...a la iglesia del barrio del Carmen... ...pues también le tenemos que subir por la escalera... ...este año no podemos ni ver las procesiones... ...porque el señor alcalde se ha gastado casi todo el dinero... ...en poner luces en el río... ...pero eso es para convencer a aquella gente, a aquella parte... ...y a nosotros nos tiene aquí abandonados... ...y nosotros pagando impuestos como todo el mundo... ...y el río segura con luces... Sale la procesión de rojo, las luces cambian de rojo. Sale la procesión de blanco, las luces cambian de blanco. Todo. Ese señor Ballesta. Y aquí los de Santiago en Mayor, que estamos a cinco minutos del centro de Murcia, nos quieren encerrar. No hay derecho. A esto no hay derecho. Pero estaremos hasta el último día y hasta el último minuto para que no cierren las vías. ...aquí... ...eso es para que ustedes vean... ...y no hay derecho a esto... ...y yo digo una cosa... ...digo una cosa... ...todos los ayuntamientos... ...entra un buen hombre y pone los cajones boca abajo... ...es que aquí en este de Murcia no habrá un hombre bueno... ...que saque todos los cajones... ...y vea que esto es una obra ilegal... ...no habrá nadie... Yo se lo pido aquí, si alguien me está oyendo, quien sea, juez, quien sea, porque no hay derecho a esto. Pero bueno, es lo que tenemos como ciudadanos y como españoles algo ignorante, que eso nos pasa a los españoles. Vienen dos peces gordos y Ale, y nos comen. Pero aquí, Carmen, ya los técnicos han denunciado, los técnicos han denunciado esta obra, han, han dicho que... Esta, ...esta pasarela, que sé que se ve oscuro, lo sé... ...hay que hacer una especial por el día... ...que esta pasarela está construida encima de una acequia... ...y eso está denunciado ante la ante la Fiscalía, ¿eh? ...eso ya está denunciado... ...otra cosa es que no quieran hacer nada... ...que nos sigan enviando aquí a la Policía... ...para sí, pero, multarnos por... Comercio. ...pero lo que pasa aquí, es decir, lo que pasa en Murcia... ...y lo que pasa en España, que la justicia... ...va muy lenta... Entonces cuando ven, vaya a salir y alguien diga que es una obra es ilegal, lo tenemos ya todo cerrado. ¿Me entiendes? Y, y ya tenemos la misma. Y no iba valor a decir, no, esta obra es ilegal, esta obra se tira abajo. Igual que cuando salen los desahucios a los 10 años, a los 12 años y sacan a criatura a la calle, que venga y que la tiren, si la obra es ilegal. Para, para echar a la gente a la calle sí que sí, lo hacen, ¿eh? Sí, lo hacen. Y en cambio, hecho, esto no. que es ético, o sea, hacen lo que no es justo. ...básicamente... ...pues... ...aquí Carmen... Aquí ...que Manuel, nos ha estado hablando aquí, bien claro... ...Manolo... ...Manolo dice que lo tienen fichado... ...Manolo dice que lo tienen fichado... ...que no quiere jaleo ...así estamos, ¿eh? estamos que... ...hay también cierto temor... Porque tened en cuenta que ya van más de 40.000 euros en multas, ¿eh? Más de 40.000 euros en multas. Y aún así la gente sigue viniendo a las vías. A mí en ocasiones también, cuando porque soy de otro barrio, como ya muchos y muchas de aquí sabéis, eh, me dicen, ten cuidado, Cecilio, ten cuidado cuando vayas a las vías. Pero vamos a ver, cuidado, cuidado de qué. Es, es que vamos a tener miedos, nos vamos a atemorizar y, y entonces nos vamos a, vamos a permitir... Que nos vayan pisando nuestros derechos una vez más y otra vez y otra vez. Es que si nos callamos, si nos quedamos quietos, estamos dando pie a que nos sigan pisando cada vez más. Y eso no puede ser. No debe ser. Está claro, está muy claro que es muy fácil ser feliz si quien lucha es otro. Eso está muy claro. Gente de. ¡Adiós! piensa en positivo. Qué fuerte! ¡Saludos para Aurora! ¿eh? Un, fu un, fuerte nos vemos. ¡Un fuerte abrazo para Aurora! ¡Te debo papá. una, Aurora! ¡Ya nos vemos! <risa> Venga, Somos una gran familia y Aurora está en el, en el hospital con su marido y desde aquí, muchos abrazos, Aurora, que se te echa mucho de menos, ¿eh? Se te echa mucho de menos, Aurora. Pues... Como estaba diciendo, aquí no nos vamos a dejar pisar porque los derechos nos lo van quitando uno tras otro. Y pasa pues, lo mismo que en Cataluña. ¿no? Es decir, Primero te intentan robar por las buenas y si lo consiguen, pues jiji, jaja y nada. Y luego, si no, pues van aumentando hasta que la violencia es extrema. Y eso es lo que hacen. Pero eso es el ciclo de la violencia, sea la que sea. Sea violencia de género, sea acoso escolar, acoso... Eh, laboral, lo que sea, ¿no?... ...es decir, primero con buenas palabras... ...para que tú inhibas tu lucha... ...para que tú permitas que te pisen... ...y primero con buenas palabras... ...luego, como con advertencias, ¿no?... ...que te dicen, no son amenazas, son advertencias... ...luego ya, la violencia va más allá... ...violencia psicológica, emocional... ...y finalmente la física... ...y eso está pasando aquí, en Murcia... Está pasando en Barcelona, está pasando en todos sitios que la gente reclame algo. Y yo os digo una cosa, si ahora estamos en Murcia, si esto de Murcia no, no lo comprendes, si esto de Murcia no lo comprendes, yo te voy a decir una cosa, mira. Aún pensando mal esta gente, imagínate que son lo que tú quieras, gente mala, imagínatelo. Vale. Cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos humanos de todas las personas, de las personas que le cae bien, de las personas que no les cae bien, de las personas que no saben si les cae bien o mal, de las personas que conoce, de las personas que desconoce, incluso, incluso los derechos humanos de los sinvergüenzas. Va así. Por eso no es tan fácil defender los derechos humanos. Tú imagina que cuando aquí la gente estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo también los, los derechos humanos de los corruptos imagínate, no será eso indignante, no será eso doloroso, y es así, y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces, si no comprendes esta lucha, apóyala, acéptala. Son muchísimos días, muchísimas personas que no quieren que su vida se vea afectada por un muro. No es lo mismo que tu familia, que tu instituto... ...tu colegio, tus amigos, tus amistades, tu... ...saludos Mavi, venga... ...tu... ...tu vida, tu vida cotidiana, quede al otro lado de una vía... ...a que tu vida cotidiana quede al otro lado del muro... ...no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo... Gracias, Cepilindra. Creo que es desde Sabadell. Creo que te, te estás conectando. Confírmamelo. ¿Puede ser? Eh, entonces, con Barcelona y con Cataluña pasa un tanto de lo mismo. ¿Lo comprendas o no? Hay ahí, desde Sabadell. Cada día, eh. Mira que eso es, es impresionante, ¿sabes? Eso de que digas, va... Ya están ahí la gente de Murcia, otra vez en las vías, voy a conectarme. Eso es un gesto precioso. Eso es un gesto precioso. Y eso, desde aquí, se valora muchísimo. Porque, mirad, nos pueden robar todo el dinero que quieran. Nos pueden robar derechos. Lucharemos porque nos devuelvan ambos. Primero los derechos. Pero lo que no debemos permitir que nos roben es la atención. Es la atención. Y nos distrae. Y ponemos la tele y le dedicamos atención a quien no lo merece. ...le dedicamos demasiado tiempo a quien no lo merece... ...y nos olvidamos de quienes sí lo merecen... ...y nos olvidamos de quienes sí lo merecen... ...y quienes lo merecen... ...son personas... ...que a lo mejor no las comprendemos... ...pero lo que no se comprenda... ...por lo menos podemos aceptarlo... ...por lo menos podemos aceptarlo... ...durante muchos años... ...y todavía hoy hay quien... ...culpa a una mujer... ...cuando ha sido violada... ...diciendo que pues... ...algo habría hecho... ...que estaría provocando... ...o por qué caminaba a esas horas por ahí... O por, qué está, ...o por qué había bebido... ...o por lo que sea... ...ciertamente, ahora eso es algo menor... ...pero sigue sucediendo... ...pero ya en aquella época... ...si no comprendías que la mujer... ...no había provocado... ...ni no era culpable de nada... ...al menos tendríamos que haberlo aceptado... ...y ahora, el paradigma es otro... ...siempre hay cosas que no comprendemos... ...pero es importante que las aceptemos... ¿Cuándo? Pues cuando veamos que la gente sufre. Cuando la gente sufre, pongámonos de parte de la persona que se encuentra en situación de debilidad. Ponerse de parte de la persona que, que está en situación de fortaleza es demostrar ser un cobarde. Es demostrar ser un cobarde. Si me equivoco, corregirme. Si digo alguna barbaridad corregirme, pero yo insisto, luchar por los derechos humanos es muy difícil porque tienes que luchar incluso con la gente que te causa daño, tienes que luchar hasta por sus derechos, Cecilio, la educación y libertad es fundamental, estoy contigo. Ahí está, también palabra de otro luchador aquí en Murcia por la sanidad, esto es de todo. Dame. Hoy he leído un tuit que nombraba la manifestación de la pie de Murcia y Cataluña, siempre juntos en la misma situación. Sí, sí, hay que luchar mucho ¿eh? por la sanidad pública, aquí eh, la labor que está haciendo la María Blanca, la labor que haces tú, usuario de, de, de la sanidad, todos, es, es encomiable, es admirable y es muy importante, es muy importante, muy, muy importante. Aquí es muy difícil que todos estemos en todas las luchas, aún así hay mucha gente que lo hace, pero cada lucha es como el portal de una casita. Si cada uno limpia su portal, la calle se mantiene se mantiene en condiciones saludables. Sí, sí, la salud es fundamental. La salud es fundamental. Y al final nos damos cuenta, nos damos cuenta cuando... ...cuando las necesitamos, ¿no?... ...cuando uno va a un centro de salud... ...y no le atienden como la atendían hace 20 años... ¿eh? porque no tienen medios... ...o cuando ves que... ...para intervenciones menores... ...te mandan a centros concertados... ...que dan vergüenza... ...es así, ¿eh?... ...aquí, hace años... ...intervenciones menores de cirugía, por ejemplo... ...te la hacían en tu propio centro de salud... ...y ahora te envía a centros concertados... ...que son absolutamente vergonzosos. ...y hoy nosotros comemos pipas... ...sí... ...las pipas ya se van a convertir en un símbolo de resistencia... ...absoluto... ...un besazo de lleno de brujas... ...Lucía... ...grande Lucía, eh... ...que cuando acabe el curso... ...publicaremos aquí el cómic que ha hecho... ...sobre las vías... ...porque lo ha presentado en un concurso para... ...para su... ...para una asignatura... ...para sus estudios y... ...entonces... ...está allí, el cómic hasta que acabe el curso... ...lo mostraremos... ...no hemos visto por aquí a, a tu abuela hoy... ...tiene que estar por ahí, por algún sitio a lo mejor, Charo... ...ahora la, la buscaremos a ver si está por ahí... ...Jesús, resistencia civil pacífica... ...pues absolutamente... ...lo que sucede que... ...que el odio viaja a una velocidad... ...mucho mayor que, que la paz... ...y entonces... ...hay que tener paz... ...y ciencia... ...hay que tener paz y ciencia... ...es decir, experiencia en la paz... ...paciencia... ...hay que tener paciencia... ...pero sí se puede... ...se consigue... ...se logra... ...y los días que haga falta... ...aquí llevamos camino de los 200... 200 días eh 200 días aquí cuando vine el brazo parecía un lápiz y ahora ya parece una pierna, ya aquí de tanto sujetar eh, el monopié este, todos los trastos todo lo que hay que hacer para poder mostrar esta realidad ¿Quieres es un mensajito a alguien? ¿Qué es el mensajito, José María? Juan, Juan. ¿Juan? Siempre me dice José María. Siempre te digo José María, aquí siempre. conoces que es José María? Hay unos cuantos, Juan, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Tú me puedes llamar Ceredonio para contrarrestar, para contrarrestar, Juan. ¿Tienes tú la otra bandera? Claro, cógela. Pero hay que cogerla. Pero, pero, pero vamos, aquí, aquí. espérate. Te has quitado el canal de Telegram, ¿no? de cómo que de, de Telegram. No, de, de... no, del telescopio ese que me equivoco. Hay vídeos que están silencio... hay vídeos que están ahí que no se pueden ver, están censurados, pero, sí, pero no últimamente no pones por YouTube, ¿no? Sí, eh, no. Ahora mismo estamos retransmitiendo otra vez en Perisco. Durante un tiempo dejamos para que lo investigaran, para tal. Y ahora de nuevo estamos en, en Perisco. Pero por de... la noche ya lo tienes en Facebook y en, y en YouTube para que lo compartas a máximo. ¿Sabes que se han cansado de joderte? Bueno, claro. aquí. La vida por otro lado. Mira, aquí lo que vamos haciendo es ir siempre un paso por delante. Claro. Si te persiguen es porque por lo menos va un paso por delante. Si te persiguen es porque le estás tocando el huevo. Pero eh, mira, aquí, en vez de estar investigando qué es lo que hacen para evitarlo, vamos un paso por delante y que nos persigan. Y ya se cansarán. Y míralo, aquí, aquí estamos retransmitiendo. Ya se cansarán. Ya se cansará ¿Puedes decir que la policía venía a ofrecerse para lo que nos pase? Vamos a ver. esto un este momento. Y, eh... A ver si el Bernabé A ver si el Bernabé... ¿Qué? No, Moisés. Eh, igual, nos Ay, cambia pues. el nombre a todos. No pasa no, Pablo nada. Es... Sí. Un momento. Vamos a ver, un momento, eh aquí retransmitiendo de la las vías tomando el lugar de Cecilio bueno eh. vez ¿cómo vez están las cosas aquí la puta pasarela está asquerosa se me oye, ¿no? sí, pero no digas palabrotas vale, no digo palabrotas ver, aquí la pasarela está preciosa encantadora que han hecho maravillosa. Sí, maravillosa no sabemos si se hundirá como la autovía de de México que la hizo la misma empresa metiéndole un sobrecoste del 30% pero se cayó y mató a varias personas pero bueno tenemos al señor bravo imputado a Dix que ha perdido muchos millones por ahí pero ahí seguimos construyendo con los mismos nada sí, esto nah. ver, vamos, vamos yo no paso por aquí ni del palo yo voy a dar toda la vuelta porque vamos esto es, yo por ahí no muy, paso. es, es muy muy vergonzoso muy indignante muy indignante. A ver, Juan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mario. Mario Gómez. Venga. ¿Cuánto ahí, ahí ahí, ¿Aquí? Sí. con el micrófono y yo solo? Ah, bueno, pues mira. La gente somos los medios. Si este micrófono es el micrófono de la gente y es la cámara de la gente. Esto, esto es un mensaje para el señor Mario Gómez, de Ciudadanos y todo el partido de Ciudadanos. ...no vengan ustedes a buscar el voto aquí a las vías... ...porque resulta que el PSOE y Podemos... ...dicen de ir a quitar las multas que nos están poniendo injustamente... ...y ustedes que iban a regenerar la política... ...no sé qué entienden ustedes por regenerar la política... ...si no es quedarse con el sillón... ...y chupar del bote y trincar... ...cosa que no parece mucho regenerar... ...cogen y votan al señor Partido Popular país en contra del PSOE y de Podemos. Y luego ustedes querrán el voto. Pues no señores, tontos no somos. Así es que señor Mario Gómez y ciudadanos, váyanse ustedes a donde puedan, pero aquí no vengan a pedir el voto. Y si quieren el voto, ...mójense el culo y vengan aquí a las vías. Y tiren para atrás las multas y tiren para atrás la, el AVE. Que parecen tonticos, que en dos años no se soterra. ...que el problema no es que se soterre dentro de dos años... ...es que lo queremos soterrar antes... ...no tienen dos dedos de frente... ...es que no tienen estudio... ...es que son tontos... ...es que no vieron Barrio Sésamo... Es que, ...es que ya se lo expliqué en Barrio Sésamo... ...parecen tonticos... ...pues no vengan a pedir el voto... ...porque no se lo vamos a dar... ...ni a Ciudadanos ni al PP. Aquí Nieves... ...animando a Paco... ...diciendo que está... ...a Paco no, a Juan... ...a Juan, que está muy bien sus palabras... Este es el micrófono de la gente, esta es la cámara de la gente, aquí no hay censura, cada cual dice lo que considere, para un lado, para otro, cada cual dice lo que considere. Y aquí, ojo, aquí se juntan gente que ha votado al Partido Popular, con gente que, que, que vota. Pero que no lo volveremos a votar. Ahí tenemos a Isa diciendo que no le volverá a votar. ¿Eh? Bien. No, al Partido Popular, dice Isa que no. Partido no Popular. le volveré a votar nunca jamás. Ni al Ciudadano. Tampoco. Que es el mismo del Primo Hermano. Ciudadano es primo hermano del Partido Popular. Que le voten, que le voten. Sí, porque los hermanos a veces se, se llevan mal, ¿no? Pero los primos parece que se llevan mejor. Oh, ¿no? Te vamos a ver al Primico. Claro, al Primico. Al Cuando esté Pepe, en la oposición... ...estará Ciudadanos mandando... ...entonces le echarán una mano a Ciudadanos... ...pues tendremos más de lo mismo... ...se apoyarán uno a lo ...claro, y son los mismos... ...bueno, para las próximas elecciones... ...va a haber diversificación... ...va a haber varios que se... ...que podrán apoyarse entre ellos... ...porque vamos a ver... ...yo, yo hago... ...yo hago una pregunta... ...Ángel... ...si el partido de, de Garre... ...obtiene mayoría de votos... ...¿con quién pactará? ...con el Partido Popular... ...o, go, cambiemo, ¿Sí? o go... ah, cambiemos, con... ...cambiemos... ...o con... ...cambiemos... con Ciudadanos... ...eso, eso... Es que, que, hay... que al final serán... ...más de lo mismo... ...más de lo más mismo... ...es lo... bueno, peor... Sí. ...es que ya son muchos años mandando... ...y tienen que cambiar... La... ...no, vamos, si quiere decir algo... ...pregúntale... pregúntale. ...no, pero, no, pero... No, pero pregúntale... Que, ...que se acerquen ellos... si quiere decir algo... ¿Te da puro? Vamos a ver. Me comenta aquí, Dani, me dice que está el portavoz de UPD. Entonces me, me dice que, oye, que me acerque, pues yo, yo me acerco. Vamos a ver. ¿Está con Paco el ¿Cómo se llama el portavoz de UPyD? Ah, sí, está con, con Paco el Espérate, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Eh, pues yo la mismo se lo pregunto. ¡Paco! ¿Nos ...vamos a ver... ...vamos ah, buenas... ...aquí por, por, por... ...¿tengo yo? ...tráeme para acá el muro, mujeres, sí, ...lo que, que pasa es que se puede caer esto, eh... ...por... No, vamos, estamos, vamos, que tenemos aquí a... ...sugerencia popular, eh... ...sí, sí me ha dicho... ...está ahí portavoz de UBD. portavoz ...de UPyD, de Diego, ¿no?... ...Diego García, sí... ...Diego García... ...y entonces me ha dicho, oye, mira si quiere comentar algo... ...digo yo, aquí, esta es... ...el micrófono y la cámara del pueblo... Y todos somos el pueblo, pues políticos sí, pues, y no políticos, ¿sabes? Entonces, si tú quieres comentarnos algo, aquí tienes tu, tu micrófono. ¿Qué te parece a ti los 193 días seguidos de protestas en Murcia? Al final, que yo creo que es casi histórica, lo que se está produciendo aquí en estos barrios de Murcia. La gente pues, no quiere, no quiere quedarse aislada, ya estoy viendo la pasarela que se está montando aquí. Eh, como hemos dicho varias veces... ...pues, es un problema político... ...se ha querido, eh, forzar esta situación... ...se podía haber solucionado hace mucho tiempo... ...estaba planificado, se suponía había presupuesto... ...técnicamente se podía haber hecho de diferentes maneras... ...que viniera el tren soterrado... ...pero al final esta situación se ha dado y... ...lo están pagando los vecinos... ...además con una represión sobre ellos en forma de multas... ...en forma de, bueno, problemas policiales... ...la policía financia su trabajo... ...ellos tienen su obligación... Tienen que cumplir con su deber, pero son órdenes que se les dan desde los cargos políticos para eh, mantener esta situación. Eh, se dieron varias opciones técnicas de, de, de mantener una estación en Beniel. Por ejemplo, cuando se hizo el soterramiento en Barcelona, estuvieron muchísimos meses yendo en autobús, cuando llegaba el tren desde Alicante a Tarragona, y en autobús se desplazaban los viajeros hasta la estación de, de Barcelona. Y luego de vuelta de Barcelona a autobús hasta, hasta Tarragona, que se perdía muchísimo tiempo. Aquí el, el desplazamiento es mucho más corto hasta venir. Se podían haber hecho las soluciones técnicas para mantener las dos vías, eh, sin cerrar el, el paso, continuar el paso la, el, el tráfico ferroviario y seguir construyendo el soterramiento. Lo que pasa es que los plazos políticos, los plazos para las elecciones, han forzado que, que bueno que se tenga que, que hacer la obra y los vecinos pues estén obligados a pasar por una pasarela que ya estamos viendo. Eh, no sé, una persona mayor no la veo yo pasando dos o tres veces al día por esta pasarela eh, Yo creo que aquí los vecinos se van a convertir en atletas Subiendo y bajando escaleras <ríe> Y bueno, yo, yo creo que todavía hay soluciones ¿eh? Yo creo que todavía hay soluciones Estamos a tiempo de arreglar esto Los vecinos no, no tienen por qué estar sufriendo las consecuencias de todo esto Y yo creo que el PP debería recapacitar eh, en, este, en este barrio hay muchos votantes del PP y, y no tiene que ver que sean del PP o de otro partido y ya hay tiempo todavía para buscar una solución y, y solucionar este problema eh, Diego, eh, en este momento UPyD no tiene representación en el Pleno de, vamos a hacer una ucronía, pero si tuviese representación realmente, ¿cuál sería su postura? Pues lo hemos dicho ya en alguna ocasión desde luego, si, si los representantes, tanto del gobierno municipal como del gobierno regional, no, no hubieran apoyado, bueno, como no están apoyando a los, a los vecinos, al principio hace años se ponían los primeros en las pancartas, pero ahora no están apoyando, desde luego, no hubieran estando en minoría, no estarían en el gobierno. En la, en, la, en la moción esta que se votó el pasado jueves para solicitar el cese del delegado del gobierno, ahí ¿cuál hubiera sido la postura de UPide pues desde luego nosotros sacamos una nota de prensa pidiendo la dimisión del delegado de gobierno, no solo por la actitud que estamos dando hacia los vecinos, sino por, la, por los hechos que sucedieron al final de la manifestación de, del Día de, de, de la Mujer. ¿vale? Una manifestación que estaba autorizada a terminar en este punto ¿vale? y se produjo pues una encerrona. No puede autorizar una manifestación de miles de personas y que termine en un muro policial con un paso de una sola persona. ¿Vale? Se, se produjeron pues, muchos nervios, mucha tensión de muchas personas... ...y si tú has cortado el tráfico de la Gran Vía de Murcia... ...y de otras muchas calles hasta llegar aquí... ...¿qué problema hay en parar el tráfico ferroviario una hora... ...y abrir el paso para que la gente pueda pasar libremente... ...de un lado a otro y no, y no hacer la situación esa que se montó... ¿Eso Diego, ¿Pudo, significa, ¿pudo pasado una tragedia aquí? ...eso Diego significa que UPyD habría votado... ...junto con Cambiemos, PSOE y ahora Murcia... ...a favor del cese del delegado de gobierno... ...hombre desde luego, nosotros lo hemos dicho ya en varias ocasiones... ...que si UPyD hubiera estado con sus representantes... ...recordemos que UPID tenía dos concejales... ...en el Ayuntamiento de Murcia... ...y desde luego eh, mucha gente... Eh, ...ha querido siempre asociar a UPID con Ciudadanos... ...y Ciudadanos ha aprovechado de ello... ...para gastar a los votantes... gastar a la mayoría de afiliados... ...incluso cargos de nuestro partido... ...quiero recordar que las elecciones de 2015... ...que fueron las últimas que UPID ...pues compitió en Igualdad de Oportunidades... ...porque después hemos tenido pues... ...pues mucho, mucho rechazo en prensa... ...no hemos tenido igualdad de oportunidades con otros partidos, pero aquí, por ejemplo, Santiago Mayor, en las últimas elecciones de europeas, en 2015, pues el PP sacó un 33% y UPyD era segunda fuerza con un 12%, el PSOE un 10% y Ciudadanos con un 5%. Después ya sabemos lo que pasó en las siguientes elecciones, quisieron eh, pues un poco engañar a la sociedad diciendo que Ciudadanos era lo mismo que UPyD y, como se ha demostrado, no somos lo mismo. Entonces luego, si UPyD hubiera estado... ...en el gobierno tanto regional como municipal... ...esto no habría pasado. Y en este momento para la gente de Murcia... ...que no lo sepa, porque además... ...lo que no sale en televisión o en los medios... ...es como que no existe... Sí, ...entonces sí. habrá personas que piensen que... Eh, ...UPID ya no existe como partido en Murcia... Uh -huh. ...¿qué mensaje le transmitirías tú a, a esta gente? Hombre, UPID pues desgraciadamente... ...perdió la mayoría de sus cargos... ...en toda España... ...pero día pasado hicimos el Congreso Nacional... Se eligió un nuevo Consejo de Dirección, UPyD sigue en toda España, tenemos estructura en toda España, aquí tenemos nuestro Consejo Territorial, una delegación local en Murcia, tenemos afiliados, simpatizantes. Sabemos que somos un partido incómodo, hemos llevado a, a políticos como Rato a los tribunales, hemos llevado a los tribunales el tribunal caso Bankia, hemos ayudado a mucha gente a recuperar su dinero. Sabemos que es un partido incómodo porque ha ido contra el poder establecido, pero seguimos aquí, seguiremos trabajando y mientras la gente crea que somos necesarios, aquí estaremos y claro la fuga de gente de fuga marcha no quiero ponerle un tono peyorativo sí, sí. ¿eh? de gente de vd no de concejales militantes hacia el PSOE o hacia Ciudadanos eso los ha dejado en una situación bastante mermada no sí. entonces eh, a día de hoy cómo se encuentra la estructura de UBD se encuentra suficiente como para afrontar las próximas elecciones o todavía no? Yo creo que sí. Nosotros tenemos mucha ilusión seguir trabajando. Eh, ahora mismo hay cuatro partidos establecidos que realmente están decepcionando a mucha gente, a muchos votantes Hay mucha gente que se encuentra, digamos, huérfana, no sabe a quién votar. Y yo creo que trabajaremos para que dupide esté ahí y la gente pueda confiar en nosotros, pueda seguir fijándose en nosotros. Vemos que está saliendo muchos partidos nuevos, un partido regionalista, que no creemos que pueda ser la solución para, pues, para, para nuestra región y para.. ...una ciudad como Murcia... ...partidos nuevos, plataformas nuevas... ...que quieren formar partidos políticos... ...empiezan desde cero... ...sin ninguna estructura y sin afiliados... ...nosotros ya tenemos estructura... ...tenemos nuestro, nuestra ponencia política... ...tenemos nuestro programa electoral... ...tenemos estructura y tenemos muchas ganas... ...y unos principios firmes que defenderemos... ...y claro... ...¿cómo... ...la gente puede diferenciar... ...porque los medios... ...durante un tiempo... ...ubicaron a UPyD UBI y a Ciudadanos... ...en el mismo sitio... Entonces, ¿qué hueco en, el, en, en la representación ciudadana considera que tiene o que puede encontrar a día de hoy, de aquí a las elecciones del próximo año, Vd. Bueno, nosotros tenemos nuestros principios y, y de ahí nos vamos a mover. Tenemos nuestras ideas. En nuestro manifiesto fundacional está dicho desde primer día. Nosotros no somos un partido ni de derecha ni de izquierda. Tampoco somos un partido, no queremos decir que seamos travesales, sino que tenemos una idea. Una idea puede ser tan buena, una idea que se asocia históricamente a la derecha o a la izquierda, pero somos un partido progresista, tenemos nuestro ideario y, y yo creo que somos un partido pues diferente a los demás. Diego, aquí en Murcia ya es difícil de diferenciar. Cambiemos de ahora a Murcia. O sea, que, que a mucha gente, tú vas a la calle, tú vas a la calle y es difícil que las personas diferencien entre un partido y el otro. ¿no? Si ya también está Ciudadano y hay otros partidos, como tú comentas, que van a surgir, que también entran dentro de un mismo espectro político, en un espectro de ideas, de ideología, claro, ¿qué mensaje le vas a transmitir tú a la gente para que digas, no, no, pero es que entre todos esos hay un hueco que lo ocupa UPID y que te representa a ti? ¿Cómo os vais a diferenciar? Bueno, pues nosotros, nuestro mensaje es que la gente confíe en nosotros. Tenemos una trayectoria irreprochable, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestro programa político, siempre hemos cumplido lo que hemos dicho. No somos como otros partidos que según salgan las encuestas o según vean que la que la opinión política o la opinión periodística va cambiando, cambian también su idea. Nuestros principios son firmes, nuestras propuestas creemos que son buenas, han funcionado. De hecho, hay partidos que muchas de sus propuestas pues, no las han copiado nosotros. Y seguiremos trabajando para que la gente pueda confiar en nosotros. Bueno, Diego, ¿y los medios de comunicación están transmitiendo vuestro mensaje allá cuando lo llamáis? ¿Consideras que los que están dando la presencia que OPID considere que merece? ¿O hay algún silencio? Pregunto. ¿eh? Bien. Eh... No soy yo quien para juzgar la labor periodística de los medios, eh, ellos son libres de, de publicar las noticias que, les, que son de interés, que ellos estiman que son de interés para la población. Nosotros creamos nuestras notas de prensa, creamos nuestras propuestas, las mandamos a los medios, unas veces las publican, otras veces no. Si sí es cierto que desde aquel problema de la no asociación con ciudadanos, pues la, la opinión política pues, nos ha solicitado un poquito, no, no hemos tenido el apoyo que han tenido otros partidos políticos, pero lucharemos por abrirnos ese hueco y si nuestras propuestas son interesantes pues estarán en los medios. Gracias eh, por suerte hoy tenemos las redes sociales donde nuestras propuestas pueden llegar a la gente, aunque no se publiquen en los medios convencionales, pero nuestra intención es esa, seguir enviando notas de prensa, enviando comunicaciones a los medios y, y bueno si, si se publican mejor, pero seguiremos intentándolo desde luego. Muy bien, pues nada, pues tú ya sabes que aquí como cualquier otro ciudadano de Murcia aquí Tienes también tu cámara, tienes tu micrófono, e, indistintamente de, de, de las ideas que las personas que estemos aquí podamos tener, yo considero que es importante que la gente se acerque a la, a, a la gente política y que la gente política se acerque a la gente vecina ¿eh? y que se transmita yo, una realidad. Yo también lo creo así, porque al final esto es un problema político, que son los políticos los que tienen que solucionarlo y si los que hay ahora no quieren solucionarlo, pues tendrán que venir otros a hacerlo. Muy bien, Diego, pues... Ver, Mario, Diego esa te vamos a echar a la calle. Bueno, ¿eh? Mensaje para Ciudadanos. Bueno, tiene su qué, luego... luego... Ah, no, y Diego de PSOE, correcto. Tiene su qué, tiene su qué. Luego que Paco nos lo explique, que también Paco tiene... ¿Eh? No, Paco se tiene que ir y no quiero enganchar a Cecilio. Bueno, Simplemente... Pero, no, no, pero déjame, Paco, déjame que despida. Estamos hablando aquí de UPyD de... y eh, esto parece una cuña. Hombre, esto no, esto no. Pero esto es la realidad. Esto es, es la realidad ¿Qué? ¿Me cortado? Bueno, bueno, es eh, así, la vida en directo La vida en directo Bueno, Diego eh, Aquí ha habido gente Que me ha dicho Ahí está el portavoz de V&D Si quiere decir algo lo, lo entrevistas, pues genial pues Gracias por tus palabras, ¿vale? Venga, encantado Diego a ver, Paco, ¿tú qué? Venga, tú ven aquí. Mira, me tengo que ir ya. No, pero coméntale a la gente, coméntale a la gente, mira, Paco, Paco tiene 3.500 tiene euros no en una caja, no, no debajo de la cama, no, en multas. ¿Seguro? ¿No? ¿Quién te lo ha contado? ¿Eh? ¿Quién te lo ha contado? Es que, Paco, tenemos fuentes muy... Bueno, 3, 000, no te Tengo que tener más, 4 por 4, 4, 16, 1.600, wow. 2.000, 3.600, sí, sí, tienes razón. Mi, tiene. mi fuente eras tú sí, hace sí, unos días, pues entonces no, no, si cierto. ha aumentado... Pues, no, claro, no, no, no ha aumentado, no ha no, no aumentado, yo no quiero aumentar, no aumenta. ¿Eh? Pues te, más de 3.500 euros multas, Paco, sí. y en una de ellas, que habrá gente que todavía no lo sepa, que pone que estabas comiendo pipa de manera desafiante, Paco. Sí, sí, pero es que tengo a, a, a, a, a Palmero, como Guillamón, que dice que es el campo de fútbol... ...si le escupe al de adelante... ...le bebe a dos hostias... ¡Hostia! Guillamón... ...que esto no, que yo no escupo ni nada de eso... ...y tengo una tal Rosa Belmonte... ...que también ha dicho en artículo... ...que soy arrogante... ...y tonto... ...Rosa Belmonte, gracias a... a mi compañero de UPD, Diego... ...hoy he visto, le ha he hecho un, un escrito por Twitter... ...porque lo maneja, yo no lo maneja... ...y no he tenido la oportunidad de, de, de decirle... ...estás equivocada Rosa... Somos bueno. aquí, tenemos aquí mucha dignidad Y mucho amor Y mucha paz, Gandhi total Y mariposa, ¿Eh? Bueno Paco, pues Venga. A seguir luchando, 193 noches con esa. Mario, os vamos a echar Bueno Pues Bravo, muy bien, Paco, Aquí muy bien. Pues De momento no, pero Hace también un buen día eh Dime Dime, un Isabel, Isabel, entre dime. Paco el a ver, Lucas y Paco el Pipas, Paco versus Paco. Ah, mira, Paco versus Paco. Paco Lugas versus Paco el Pipas. Aquí sí, ya, es un debate interesante. A ver, bueno, no he podido leer vuestros comentarios, ¿eh? No he podido leer vuestros comentarios mientras estaba entrevistando. Aquí yo insisto, ¿eh? eh yo entrevisto a, a todas las personas que se pongan aquí por delante y quieran hablar. Eh, digo con esa estuve hablando el otro día, es ...de Partido Socialista... ...alcalde en este momento de, un, de una población, Alama, ...una población importante en Murcia, ¿eh? ...ahí hay empresas como PC, PC Componentes, como El Pozo... ...es decir, una... ¿eh? ...estamos hablando de una población importante... Eh, ...también hemos entrevistado a Uralburu de Podemos... ...Sergio Ramos de Cambiemos... Eh, ...Nacho Torner, es decir, aquí quien quiera, ahora... ...quien quiera que sepa que yo no me voy a callar... ...y los vecinos tampoco tienen que poder, que poder callar ni nada... Aquí es así, ¿eh? esto es así, esto es la realidad y igual que a veces tu familia te dice cosas que no quieres oír, o te la dice un amigo, pues te la dice un vecino. La vida, es la vida misma, esto es la vida misma y hay que escuchar, hay que escuchar, dice este que entrevista al nacional, aquí tenemos a Loli. Le has enseñado aquí el artefacto este que nos mira, han puesto. Ponte aquí delante Loli, porque te quiero mostrar, mira, vamos a ver, aquí tenemos a Loli, Loli... ...para que lo sepáis también... ...aparte de una luchadora ya de... ...de treinta años... De 30 años ¿eh? ...ahora es una de las personas... ...que nos informa... ...de la última hora de las vías... ...de manera clara... ...y llana... ...tiene un vídeo... ...en Facebook... ...que ya se ha hecho viral... ...que es impresionante... ...que yo creo que no tendrá... ...vídeos anteriores con tantísimas visitas... ...cuarenta y visitas. mil la última vez que lo, que lo vi yo... ¿eh? ...y que ella ahí muestra cómo está pasando por delante de su casa... ...entre su casa y un instituto... ...mercancías peligrosas, combustibles en medio de un barrio... ...y ese vídeo lo ha mostrado ella, que ya lo podía mostrar la prensa... ...pero la gente somos los medios... ...y además con un titular ahí bien escrito... ...perfecto, la gente somos los medios... ...y a mí particularmente me tranquiliza el hecho de, de ver... ...que me puedo conectar a la red social... ...y saber lo que está pasando en mi ciudad... ...contado de manera clara, de manera precisa... ...de manera exacta, en el momento, en el lugar... ...sin ningún tipo de manipulación interesada... ...y eso nos lo está haciendo Loli... ...y ahora Loli también nos quería contar más cosas... ...cuéntame Loli. Pues entre otras cosas que dicen... ...los periódicos, la prensa, la radio... ...nos cuentan las noticias... ...ahora aquí... ...Cecilio nos cuenta la verdad... ...en directo... ...el monumento este... ...monstruo, horroroso... ...que nos están poniendo aquí... ...para que pasemos... ...madres, chiquillos, abuelos, abuelas... ...y de toda la clase de, de vecinos... ...para cerrarnos... ...esto para traernos el ave... ...en superficie, no la queremos... ...porque sabemos que están mintiendo... ...que lo dejen en Beniel, el AVE, allí... ...y que por aquí soterren... ...y entonces cuando soterren, que traigan las vías... ...no queremos catenarias de 25.000 voltios... ...pegadas a los colegios y institutos de nuestros hijos... ...de nuestros nietos... ...no queremos que vengan pegadas a nuestras viviendas... ...que esto es un horror... Y no nos quieren escuchar, Dice que están con nosotros, informándonos de todo y que están en contacto con nosotros, nuestros gobernantes, y es mentira. Nadie ha visto los planos de, de ese monstruo que nos, nos están colocado a 7 o 8 metros del, de altura, donde tenemos que pasar los vecinos hacia un lado y a otro, cuando llueva. Es de hierro, es de hierro. No tiene el suelo nada más que hierro. Cuando llueva, cuando caiga una escarcha, porque aquí en esta parte estamos también metidos en parte de la huerta y caen escarcha, se moje y que, tengamos que subir los vecinos. Eso va a ser una pista de patinaje, va a ser horroroso. Y cuando nos caigamos, pues entonces desde donde estemos sin movernos vamos a llamar a la ambulancia y que nos recojan ellos porque lo estamos diciendo al alcalde, estamos queriendo hablar con los gobernantes y no nos escucha y la prensa tampoco. Entonces, medios como Cecilio le estamos muy agradecidos, porque gracias a él se sabe lo que es la verdad de lo que está pasando en el barrio. Lo que está pasando en Murcia no es cuestión de barrio, es cuestión de Murcia, de dignidad, de que Murcia se lo merece. Si otras ciudades la han tenido, ¿por qué Murcia no? ¿Por qué nos condenáis? ¿Por qué nos castigáis? Murcia se lo merece y no se merecen los gobernantes que tiene, que no luchan. Y hasta Cecilio, eso es lo que... Loli... Quería... Ah, vamos a ver, Dani. Así ver si viene un momento, Dani. Ven un momento. O tú, ven para acá, ven un momento, ven. Sujétame un momento la cámara. Sujétame la cámara. Aquí, aquí. aquí. Detrás, ven, ven. Enfócame a Loli. Porque me han dicho que le dé un abrazo. Y yo se lo doy. Ah, claro. Me han dicho que le dé un abrazo. Muchas lo, gracias, me, muchas gracias. Me lo han pedido de aquí, ¿eh? Ah, yo te doy bien. los abrazos que haga falta. Pues muchas gracias. ¿eh? ¿eh? <risa> Pero lo han pedido de aquí la, de la aquí. gente. Y oye, si lo pide, hay que darlo. Sí. Y además sí. todavía no hay impuesto para las muestras de afecto. Todavía no la hay. ¿Ha Esperemos que no la ponga, porque vamos. Cosas más raras estamos sí. viendo. Ah, sí, sí. Sí. Cosa Como más rara estamos viendo. Multa de mil euros por tener un megáfono en la mano. multas multa de mil euros por decir que no queremos muro cantando, cantando. multas de mil euros por comer pipas, porque aquí pasamos muchas horas y vamos a pasar las que hagan falta. Entonces un abrazo mmm, reconforta, mmm, nos da ánimo, mmm, nos quita el estrés. ...nos quita los malos los malos ratos y los malos rollos... ...que nos da este mastrodonte que nos están colocando... ...entonces, un abrazo para todos... ...los que os seguí y seguí a Cecilio. Bueno, aquí sigue, la gente sigue... ...básicamente la gente sigue a la gente... Sí. ...es decir, la gente lo que... ...digamos que, aunque parezca extraño... ...pero también, al otro lado de, de la cámara... ...de alguna manera se siente esta magia... Sí. Eh, quizás sí. no igual, pero sí sí, pero sí porque sí, luego sí, sí. luego la gente se vuelve a conectar, por ejemplo hoy he visto a, a una persona que ya me acordaba que ayer se había conectado que era de, de, de Sabadell es decir, Ceperina, ¿aún si se llama el nombre sí. eh, luego pues estamos siendo una gran familia aquí en Periscope eh, porque aunque sea algo virtual la familia del barrio exactamente, ¿no? porque al final lo bonito de todo esto es que la magia que hay en las vías que es que personas de diferentes creencias, de diferentes aficiones, diferentes ideologías, todo, aquí nos vemos, nos, nos atendemos. Que antes estábamos cada uno en su en su pared, en su pared atendiendo, a gente que no merece la pena en la televisión, a gente que si golpeara la puerta de nuestra casa no la dejaríamos entrar y en cambio la dejamos entrar por, por el a nuestro salón, por el por por, la, por, el, por el televisor. Y aquí nos estamos prestando atención, nos estamos queriendo. Y es muy bonito. Y sí. Loli, una luchadora y además siempre sonriendo. Yo me gustaría ser que... cada día un poco Loli. <risa> lo, lo, lo admito. Es verdad, <risa> es verdad. Te veo siempre con mucha entereza y sonriendo. Sí. Y tendrás Yo tu momento, porque los tenemos claro. todos. Y los eh, tendrás. Pero saca fuerza, saca fuerza Loli. 20... Me pegué una panzada de llorar, que no veas, me tuve que ir a la calle y, y no venir en todo el día, porque me daba depresión, me daba depresión de... Pero sí, vente, vente, vente por aquí, vente por aquí, es que me están me sí, están a ti te están esperando, la policía sí. quiere pasar por la calle, pues venga, que me pase la policía. Porque bueno porque ahí está la habitación Y mi hermano de también, te que ha pillado más para comer, si es que es, Muy bien. Ay, si Manolo, es, que es guapo. Le dado, Manolo, le ha dado más cosas. Bueno, Oli, un de venga, venga. Guapo. Muchas mucha gracias. Gra gracias a ti, siempre. Nada, aquí estamos. Bien, pues enseguida nos vamos a ir. La gente, somos los medios. Aquí ahora, recuérdame tu nombre. Ana. Ana. Ana. A la cámara, ¿eh? Ana está en la cámara. Si hay comentarios también me los puedes decir, porque yo ahora mismo en este momento no puedo ver vuestros comentarios. Un abrazo desde Castellón. Desde Castellón. Cada día más gente de, de, de más sitios. Y además, es muy importante. ¿eh? Aquí estamos buscando embajadores, embajadoras de diferentes lugares. ¿no?... De que compa compartáis en vuestros grupos de WhatsApp, en vuestros grupos de Facebook, en Twitter, en vuestros grupos de trabajo, de estudio, en vuestros grupos familiares, sociales. Que compartáis que en Murcia hay una vez en decenas, otra vez en centenares, otra vez en miles y otras veces decenas de miles de personas pero eso sí seis meses seguidos 193 noches que si contamos los siete días de acampada que hubo anterior a esas noches serían ya 200 noches todos los días, ¿eh? todos los días y en Periscope están todos los días somos unos campeones dice, es que Murcia Murcia la gente aquí somos muy testarudo ...a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos... ...Ana está diciendo que sí con la cabeza... Que, ...que a lo mejor por eso la cámara se mueve un poco... ...está diciendo que sí... ...que a veces uno se levanta por la mañana... ...y no se aguanta ni a, ni a, ni a sí mismo... muchos somos muy destarudos... ...no sabemos por qué es... ...el tristófano del pimiento y su vitamina C... ...el pimiento tiene más vitamina C que la naranja... ...cuidado ¿eh? no lo infravaloremos. ...no lo sabemos... ...¿será que porque estamos en la huerta... ...estamos acostumbrados a meternos en berenjenales... ...puede ser pero aquí ni los propios políticos conocían a su gente, ni la conocía. Ana dice que tiene una teoría. Con espíritu de frontera. Yo tengo la teoría de que Murcia... Ver, pásame la cámara y te enfocamos a ti Carmen eh, Ana, dime, Ana. Pues la teoría que tengo yo de por qué en Murcia somos tan testarudos o con espíritu de frontera es pues porque Murcia fue siempre o lo fue en el pasado la ciudad que hacía frontera con Granada con el Reino Árabe de Granada en, en el año 1200 o así más o menos cuando Alfonso X el Sabio eh, las tierras de aquí de Murcia eran tierras muy peligrosas aquí no se podía vivir por la el peligro que tenía por el peligro que había de continuamente con invasiones árabes, invasiones moriscas. Entonces lo que hizo el rey Alfonso X el Sabio fue eh, mandar para acá a todos los soldados que tenía de, de élite y y a mucha gente, es decir, eh, entonces empezaron a venir aquí a Murcia, empezaron a venir gente muy muy guerrera, muy, bueno, con espíritu de frontera. Entonces, efectivamente, lo que hizo el rey Alfonso X el Sabio, pues le salió bien, pues porque realmente todas las inversiones de berberiscos nunca llegaron a cruzar hacia la meseta. Ana, te interrumpo un momento solamente para decirte, no, no, no. Solamente para decirte que aquí llevamos 193 días seguidos de, de protesta en contra del muro, la policía está ahora abandonando parte de estas vías, que aquí la gente estará también alucinando con la, el, el nivel cultural que hay en Murcia, porque es impresionante que, que en Murcia se, tengamos esa tenacidad y que tú además tengas esa teoría, no, ese conocimiento que demuestre... de, de ...dónde puede venir eh, el, el origen de esa tenacidad... ...que yo creo que ni siquiera los políticos saben... ...saben tantísimas cosas como tú sabes... ...es que ¿Eh? cuando te pones a estudiar la historia de Murcia... ...y de varias zonas... ...te das cuenta que por ejemplo con la guerra civil... ...también se ensañaron muchísimo con Murcia... ...porque Murcia era una resistencia... ...una, una resistencia que estaba en contra de Franco... ...y Franco se ensañó con, con Murcia... ...que finalmente vencieron... ...pero la gente de Murcia hizo un frente... ...muy fuerte... ...y aquí en Murcia siempre han habido... ...muchísimas guerras... ...muchísimas <Pikachu joven" ríbus> guerras... <hermanoslardanged> ...y la verdad es que... ...otra cosa no seamos... ...no somos agresivos... ...pero desde luego... ...hacer frente sí que hacemos... No, que no no, <so> muy, no, no, no ...muy bien Ana... Y aquí vamos a aguantar lo, lo que haga, haga falta, falta, para, lo que, haga para falta, que no haya muro. Para que no haya muro, pero en ninguna parte de España. Es decir, yo no solamente estoy defendiendo Murcia, también defiendo el resto de España. Lo que han hecho, por ejemplo, con Valladolid, lo que tienen que hacer es soterrarlo. Y si están haciendo proyectos de hacer cualquier otra cosa de este estilo, en cualquier otro punto del país, lo que tienen que hacer es soterrarlo, porque tengo entendido que en Cataluña también quieren hacer lo mismo. Y bueno, y si, si somos los murcianos los que tenemos el honor de, de tener esta barbaridad, pues mira, por mí encantada. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y aquí seguimos. La gente no quiere muro, no quiere muro. No vamos a poder subir la escalera. ¿Quién pijo va a subir por esa escalera? ¿Quién? ¿Quién va a subir? Que nos lo digan a nosotras. Venga, ¿quién va a subir por ahí? Hijo de Dios. No vamos a poder subir. La mayoría del pueblo no vamos a poder subir por ahí. ¿Qué pijo? A ver si es mentira. Ay, no sea. vamos a poder poder ser no Ni, lleva, ni lo, a la tercera escala no nos caeremos. Habla, habla, Yo no sabía. Pero 75 no años que vivo aquí ¿sí? y ahora que me cierre... Eso no, no. Eso no. Oye, te voy a decir una eso cosa no. guapa. Que me la he pagado yo toda la vida, ¿sabes? Yo también, yo dirán eso, no, ellos, no la señor. La eso es una injusticia. Lechicia. Lo que pero pero han hecho es una injusticia. Pero bien grande. Ay. Una injusticia lo que han hecho ahí. Sí, sí, para la mitad del pueblo entero. Porque la juventud, bueno, pero las que estamos operando una cadera y la otra, sí, sí, sí. y me callo, sí, de los juanetes. y me callo, sí, sí, sí. eso no hay derecho lo que han hecho, eso es una injusticia. Si sí me van a poner ascensor, claro, para rular, eh. para rular, y eh, guapa, para rular me van a poner un ascensor. Que me castigo, me fiche que hagan lo que quieran hacer. Ahora que nos tengamos que ¿dónde? Al barrio Progreso, allá, a dar la vuelta. ¿Para allá al médico aquí enfrente? Eso hay derecho. Los niños a los los niños a los no hay justicia. No es que la justicia. Para ellos, para ellos, para ellos, para nosotros no. El plato grande es para ellos, para nosotros los pequeños. Es que no, pues yo, es que no, es que eso, eso, que no, que no hay justicia, hombre. Ya está. Venga, de paso eso es otro. El presidente va a venir. Tú vas a pagar. Entonces, Fina. Fina, aquí, Fina dice que no se va hablar, anda que no, Fina, muy clara, hablando siempre, aquí lleva la gente 100, 193 días seguidos, eh, 193 días consecutivos, con frío, aquí lo que hemos pasado, porque además en Murcia no es frío, es el or. Coméntale aquí a la gente, que hay mucha gente que nos está viendo ahora por primera vez, coméntale cómo te afecta a ti este muro. ...a nosotros nos afecta a todos los vecinos este muro... ...porque estamos aquí toda la vida... ...y no, y somos, no, no hemos hecho mayores... ...y no podemos subir por esas escaleras... ...no queremos muro, ...queremos... ...el tren por abajo y nosotros por arriba... ...pero no por la pasarela ni por la escalera... ...no queremos ni pasarela, ni escaleras ni nada... ...ni escaleras ni ascensores... ...y no nos hacen caso... ...ellos que vengan aquí... Y que se ponga en nuestro lugar. Ay, ay, ay, muy bien, muy bien. Todo lo malo viene para aquí, para, para, para el sur, para el sur. Para el sur. Eh, que se lo lleven para allá, para su zona. Menos más que Que no queremos muro No. Ni pasarelas tampoco. No queremos pasarelas ni muro. Hay mucha gente, hay mucha gente que está ahora descubriendo estos días. ...que en Murcia se está viniendo durante 193 días seguido a la calle... ...y hay mucha gente que lo está descubriendo ahora... ...y se están asombrando de cómo los medios de comunicación... ...res de res, nada de nada, nada están contando... Verdad, ...en los medios de comunicación que no informan como deben de informar... ...no se lo creen, y eso no es cierto, Por hay es... que venir porque esto es de todo... ...es de Murcia, no solo de esta zona, es de Murcia... ...esto es Murcia... ...pues hay que agradecer muchísimo a la gente... ...no a los medios, no, a, la, a la gente que viene... ...y sobre todo a la gente que comparte... ...es decir, la gente, cada día, cada día... ...hay personas que están compartiendo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp... ...por todas partes, gente de todas las ciudades... ...de todas, es impresionante... ...incluso yo diría que están compartiendo, difundiendo más... ...la gente de fuera de Murcia, que los de Murcia... ...es como que no somos profetas en nuestra tierra... ...es así, sí, sí, sí. y desde aquí hay que agradecer cada gesto... ...cada gesto, sí, sí, sí. cada estamos, gesto... ...estamos totalmente de acuerdo... ...totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Agradecemos el esfuerzo de todo el mundo... ...y todo el apoyo de todo el mundo... ...muchísimas gracias a todo el mundo en cualquier punto del, del país... ...y también en Latinoamérica o donde quiera ...sí, que... también hay gente que se conecta desde, desde Ciudad de México... ...desde Chile... Desde Costa Rica está también ahí Sergio cada día, desde el 13 de octubre está Sergio, que se conecta diariamente desde Costa Rica. Es decir, hay personas que, que, que se conectan con las personas indistintamente del lugar donde están, porque comprenden que la lucha social hay que apoyarla, hay que hacerla visible, hay que dedicarle tiempo a la gente que lo merece, no dedicarle tiempo a la gente que entra por la televisión y que nosotros parece que no nos atrevemos a... a ...a quitarlos de nuestra casa... ...y en cambio a todas las personas que estáis aquí... ...cada día, cada día... ...que los medios... ...no lo, no lo consideran noticia... ...ni siquiera los locales... ...la indiferencia es un tipo de violencia... ...y la indiferencia mediática es... ...violencia, es violencia... ...Ceola, ¿qué sucede en Murcia? Soy de México, tengo una sobrina que vive en Murcia... ...estoy preocupado... ...lo que sucede en Murcia es que están... ...construyendo un muro, un muro... ...que está partiendo la ciudad en dos... ...y la gente se ha echado a la calle... ...ya lleva 193 días seguidos... ...y el muro lo siguen construyendo... ...y aquí enfrente, que ahora mismo está oscuro... ...ahí podemos ver una pasarela... ...que están construyendo encima de una acequia... es decir, por debajo está hueco... ...por debajo está hueco... ...y además la acequia, la están la pasarela... ...la están construyendo... ...a modo de Lego... ¿eh? ...hay piezas que no encajan correctamente... ...y hacen chapuzas... ...y están poniendo en, en, en riesgo... ...la integridad física de las personas... ...que luego tengan que pasar por ahí... ...y la gente no quiere... ...un muro en su ciudad... ...no quiere... ...que haya una catenaria de 25.000 voltios... ...por la que tengan que pasar por encima... ...no quieren que esa catenaria de 25.000 voltios... ...pase junto a las viviendas... ...junto a las escuelas... ...junto a los institutos... ...no quieren que un tren... ...el, el Corredor del Mediterráneo... ...pase por el centro de la ciudad... ...con mercancías peligrosas... ...no quiere... ...vivir... ...en un sitio encerrados... ...porque no es lo mismo vivir al otro lado de la vía... ...que vivir al otro lado del muro... ...y por eso la gente lleva en Murcia concentrada... ...tantísimos días, diariamente... ...diariamente, y los medios de comunicación... ...pues no lo dicen, no lo dicen... ...porque prefieren transmitir el mensaje de que la gente se resigna... ...que la gente se acomoda, que la gente no lucha... ...que tenemos lo que merecemos, y eso es absolutamente falso... Eso es falso y aquí se está demostrando. Esta lucha ya lleva 30 años, veis el tren pasar por ahí. Aquí la gente lleva 30 años luchando para que los trenes vayan por abajo. En el 2006, en el boletín oficial de la Región de Murcia, aprobaron que las vías iban a estar soterradas, que aquí se iban a construir una gran avenida, un boulevard, 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. Se... Eso se proyectó en el, en el boletín oficial de la región de Murcia, se dejó claro que iba a estar soterrado y la gente se compró sus viviendas. Se compró su vivienda porque les decían: tú cómpralo ahora, que es más económico, que en un futuro vas a, vivir, vas a vivir al lado del centro porque no está la vía, no tendrás que dar rodeos. Y la gente sigue pagando su hipoteca, sigue pagando su hipoteca y en cambio le van a poner un muro. Le van a poner un muro. ...aquí hay personas que tres calles más allá... ...no saben lo que está pasando... ...porque estamos sometidos a... ...muchísimos mensajes... ...y esos mensajes, muchos de ellos muy interesados... ...aquí en Murcia... ...se está... ...incluso los políticos están... ...calificando de terroristas... ...a estas personas que estáis viendo aquí... ...ha habido un político... ...que ahora, que ahora ya... ...está dimitido, eh, ...lo obligaron a dimitir... ...que dijo si lo siguiente iba a ser... ...el tiro en la nuca... Haciendo alusión a cómo asesinaban la banda terrorista ETA en España hace unas décadas. Incluso otras personas vinculadas al gobierno llegó a decir que habría que aplicar la ley antiterrorista en Murcia para desarticular el comando Murcia. Y es más, hace unos días, y está en internet, había imágenes, la gente que bajaba por la mañana veía cómo la policía estaba... estaba ...con sus fusiles de asalto... ...estaba armada con sus fusiles de asalto... ...eso aquí en Murcia... ...los niños y las niñas que iban a la escuela... ...estaban alucinando... ...estaban alucinando... ...se quedaban estupefactos... ...viendo imágenes que... ...hasta ese momento... ...seguramente aquí en Murcia... ...no habían visto nunca... ...solamente lo habían visto... ...en la televisión... ...yo comprendo que hay otras zonas... ...hay diferentes lugares del mundo... ...donde se está sufriendo una violencia... ...una violencia terrible... ...puede ser el caso de Honduras... ...el caso de eh, El Salvador... ...eso es así... ...y de eso en España no se habla... ...no se habla, ¿eh? en España... ...solamente se habla de los países... ...que interesa para instrumentalizar... ...el sufrimiento de la gente... ...y hacer política de ello... ...pero de esos países no se habla... ...pero aquí en España, en Murcia... ...todavía no se estaban viviendo... ...situaciones de represión policial... ...como la que se están viviendo... En los, en los últimos días. ...pidiendo que, colabore que colaboremos con ellos y que digamos quién son los vecinos que son extremistas, que le pasemos toda la información. ¿Pero ¿Que somos los vecinos extremistas? No, no, que le digamos quiénes son los extremistas, que colaboremos con ellos y que le pasemos toda la información. ¿A los guardias madrileños Aquí, como comenta la vecina Isa, dice que, un poli, que los policías, que aquí cada vez son de, un, de una zona diferente de España, le han dicho que identifique quiénes son quiénes son los, los terroristas. Es decir, que están dando por válido que aquí, en, en esta gente, hay terroristas. Fijaos, eh, que gente más peligrosa, ¿verdad? Pues es, es así, es decir... ...están criminalizando a la gente por el mero hecho de que protesta... ...es decir, tú protestas... ...es decir, tienen que robarte... ...luego... ...que te suban los impuestos para recuperar lo robado... ...es decir, ya te roban dos veces... ...luego te recortan en derechos... ...porque hay que recuperar lo robado... ...entonces ya te roban tres veces... ...luego te ponen un muro... ...te roban tu libertad... ...esta mañana... ...y encima... ...hay que resignarse... ...y hay que aguantar... ...y hay que aguantar porque si no... Te llaman terrorista. Fins de más, hasta mañana, bebé. Lo que se está viviendo en Murcia, lo que se está viviendo en Murcia es terrible. Es terrible. Bien. Eh, vale, venga. Se me ha caído por ahí. ¿Por eso? Eh, lo que se está vi viviendo en Murcia es, es terrible. Por eso, desde aquí, os pedimos os pedimos que compartáis. Estéis en el país que estéis. Que compartáis. ¿Vale? además nos han llegado a censurar los Periscope, nos los han llegado a censurar, ¿eh? Podéis entrar en la, en, la, en la cuenta de Periscope y comprobar cómo hay vídeos que están en gris que no se pueden ver, no se pueden ver. Entonces, los vídeos los estamos subiendo a YouTube, los estamos subiendo a eh, Facebook cada día. Estar en contacto, vamos a ver si lo podéis ver. Vamos a ver... Kike Quique, ven aquí un momento, ayúdame un momento. Sujétame la tarjeta. Ahí está bien. Ahí tenéis, ¿vale? Ahí podéis. Sobre todo en ceciliocean.es, por si nos censura el resto de comunicaciones. Por si nos censuran, ¿vale? Podéis buscar ceciliocean. .es. ...aquí yo simplemente pongo la cámara, pongo el micrófono... ...y pongo un poco de luz donde los demás tienen sombras... ...donde los demás ponen sombras... ...la gente somos los medios... ...aquí ya estáis viendo... ...estamos retransmitiendo la gente, la propia gente... ...es importante compartir... ...es importante difundir... ...Murcia no se parte... ...están construyendo un muro en Murcia... ...en España... Año 2018, de esto no se está hablando, cuando se habla es porque la gente le ha dado tal difusión que ya los medios quedan en excesiva evidencia, queda en excesiva evidencia. Podéis hacer una captura de pantalla, podéis hacer una captura de pantalla y difundirlo, podéis hacer una captura de pantalla y difundirlo, el botón, el botón bajar volumen y el botón inicio a la vez. También podéis hacer una captura de pantalla del código QR y difundirlo. Es importante. Nosotros somos los medios. La gente somos los medios. El pueblo para el pueblo. La gente para la gente. La gente con la gente. La yen con la yen. Es importantísimo. Es importantísimo quitémonos los complejos de inferioridad, de que, ¡ay, mira, he salido en la tele! ¡Puñetas! Yo hago la noticia para salir en la tele, es lo que tú tienes que decir. Tú eres la tele, tú eres el medio, tú eres el medio, nosotros somos los medios. Aquí, cada día, en torno a las 9 de la noche, hora española, pero luego puedes ver los vídeos en Facebook, puedes ver los vídeos en Perico, y sobre todo compartirlos, nos hacen falta manos. Aquí tenemos muchos protagonistas que muestran su su imagen, que muestran su experiencia, su dolor, su indignación, su rabia. Faltan gente que transmita, que transmita todo eso, que lo difunda, transmitirlo, difundirlo. La gente está asombrada y muy agradecida de todo el apoyo que están recibiendo desde fuera de Murcia. Porque parece que nadie es profeta en su tierra, parece que nadie es profeta en su tierra. ...y la gente está muy, muy agradecida... ...aquí ahora mismo, en este momento queda algo de policía... ...en el otro lado de la vía... ...ya han abierto el, la calle, la calzada para el tráfico rodado... ...la gente ya se ha marchado, la mayor parte de la gente... ...para su casa, aquí quedan unos cuantos vecinos... ...unas cuantas vecinas... ...que vienen algunas de lejos... ...otras como Mari Carmen que viven junto a la vía... ...aquí soportando, que se ve oscurito, se ve muy oscuro... ...lo sé, haremos un especial por el día... ...por eso es importante que difundáis... ...es importante que compartáis... ...podéis seguir la cuenta para recibir avisos... ...están construyendo la pasarela... ...aquí la gente tiene que estar soportando... ...cómo están construyendo un muro... ...cómo están construyendo una pasarela insegura... ...y encima envían decenas y a veces centenares de policías, para que no puedan defenderse, para que permitan que les conviertan su barrio en una cárcel, y sin un juicio, sin un juicio. Esto que estáis viendo aquí ahora, de los coches pasando tranquilamente, esto es algo que no se podrá ver, esto es algo que será imposible. La gente tendrá que caminar en torno a estas calles, en torno al muro. a horas como esta, por la noche. ...porque a, la, a partir de las 5 de la tarde, en invierno, en Murcia, es de noche... ...y imagínate, tener que recorrer en torno al muro, en torno al muro... tener que recorrer dos kilómetros para simplemente poder cruzar una calle... ...para poder cruzar una calle, pues en Murcia han sido engañados... ...han sido cruelmente engañada la gente y la gente se ha echado a la calle... ...se ha echado un día, se ha echado otro... Y ya, ya, ...y ya van... ...193 días... ...mañana 194... ...mañana... ...194 días... ...entonces... ...vamos... ...a despedirnos hoy... ...vamos a despedirnos... ...vamos a despedirnos... ...mañana... ...mañana... Importante tu presencia, importante vuestra presencia. Durante el tiempo que estamos offline, importante la presencia en Facebook, importante la presencia en, en YouTube. En YouTube hay que mostrarle a los medios que nos silencian que nosotros somos los medios, que nosotros somos los medios. Hay que demostrárselo, hay que quitarse el complejo de inferioridad, hay que demostrárselo. Sí se puede, sí se puede. Tú estás ahí ahora mismo en lugar de estar distrayéndote con lo que digan en la televisión. Eso tiene muchísimo mérito, lo tiene, lo tiene. Te lo reconocemos, te lo valoramos y te lo agradecemos. Y te pedimos que lo hagas de nuevo. Aquí, en esta en esta pared icónica, de esta lucha vecinal nos vamos a despedir esta noche nos vamos a despedir esta noche aquí tenemos hace unos días, fue el día de la poesía aquí tenemos esta poesía de Izan nos vemos mañana Cecilio Cean un vecino más en Murcia que te dice que Murcia no se parte comparte Murcia no se parte comparte la gente por arriba el tren. El tren tiene que ir por abajo. La gente va por arriba. El tren tiene que ir por abajo. Una abrazada a Tutón. Muy buenas noches. Un abrazo a todas. Fin de más. Hasta mañana. Buenas noches.